hola amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo video. hoy les voy a enseñar a hacer presentaciones en su croncast vamos a poder transmitir nuestras presentaciones que tenemos en google slides para poder vincularlo con el croncast para que se vean esas presentaciones que queremos a veces queremos practicar o que tenemos una presentación para un grupo de personas y tenemos un dispositivo smart que usar croncast lo quiere vincular con el croncast para que se transmita esa información que queremos que se proyecte de manera más grande. Y así podemos tener nuestra presentación. Vamos a darle, sin más preámbulo, al programa. Voy a seleccionar cualquiera de estas informaciones que tengo. Esto lo estoy haciendo con un dispositivo de iPhone. Funciona para cualquier tipo de dispositivo. Entonces le vamos a dar a esta presentación. Entonces, para presentar, lo, lo más sencillo es presentar. Entonces, vamos a darle donde está el símbolo de Play y donde vemos el dispositivo que dice Present to Croncas. Vamos a dar a Found, dispositivo para que él busque el dispositivo. Luego que ya encontró el dispositivo, como se llama nuestro cronca o nuestro. Eh, dispositivo Smart que queremos vincularlo, le damos. Entonces ahí vemos que está cargando para vincularse en nuestro dispositivo que está utilizando el Croncast. Esto dependerá de su internet, la velocidad de vinculación. En el caso mío, el internet está un poco lento y por eso la vinculación tarda un poquito más. Ya en este momento eh, Ya está previo a presentarse En la, en la pantalla que utilice el croncas Ya se presentó Aunque en mi dispositivo no se ve Voy a enseñarle, voy a abrir la cámara Y podemos ver Que se ve en la TV Ahora voy a cerrar de nuevo aquí se ve así pero si le doy a cambiar automáticamente cambia allá Estando, aunque no se me quiere visualizar aquí pero se debe de visualizar aquí en ambas partes debe de visualizarse cada vez que hago esto y cada vez que le doy ven que va cambiando pueden ver que va y se va visualizando en nuestro dispositivo Smart algo interesante que si marcamos aquí este lápiz y rayamos así se va a rayar en la pantalla Se va a rayar en la pantalla si queremos especificar algo en el caso mío no se ve pero si sí podemos marcar si le damos a clear drowning se borra todo si queremos desvincularlo de nuestro cronca simplemente le damos así y listo vamos a vincularlo de nuevo para ver si en esta oportunidad puede verse. Pero de esa manera es que se va a visualizar lo que nosotros estamos transmitiendo de nuestro dispositivo. Como por ejemplo ahora podemos ver todo de manera más clara. Si quisiera señalar con el lápiz algún aporte específico como la manzana se marcaría ya como yo lo hago aquí y esto es de una manera muy intuitiva y muy fácil de usar y vincular todo lo que hagamos aquí se marcará allá en la pantalla es cuanto